ciudad de Atlantis está por llegar, el día de hoy hablaremos sobre varios secretos que se esconden actualmente en el mundo de Fortnite y que nos podría indicar que la ciudad de Atlantis ha sido descubierta y además filtraciones sobre este nuevo sitio en el juego. Si no quieren perderse nada estará todo en este vídeo así que les invito a verlo por completo. Amigos, bienvenidos de vuelta. ¿Cómo están en el día de hoy? Hoy hemos descubierto novedades sobre la nueva ciudad que estará llegando a Fortnite muy pronto. Y todo esto os va a encantar. No olvidéis utilizar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar a la Neox Army y ser los más guapos de vuestra casa. Recordad que hago directos todos los días en Twitch, en la que me encontraréis como Mr de Neox con 2X. El link de la página está justo aquí debajo en la descripción. Yo soy Mr de Neox y empecemos con el vídeo. Recordad si queréis conseguir una skin gratis de la tienda, en el día de hoy podrían conseguirla muy sencillo. Estamos sorteando cada día una skin de la tienda de Fortnite a elegir para el ganador, así que solo deberán estar suscritos al canal con la campanita activada Y dejar un buen like que eso apoya mucho este contenido Comenten su ID de Fortnite para poderlos agregar Y estarían participando Mucha suerte a todos, cracks La temporada 3 de Fortnite comenzó con el tráiler Viendo una nueva isla en Donde podíamos ver la catástrofe que Midas había provocado en la isla de Fortnite Después de su intento por destruir la tormenta del juego Seguidamente pudimos ver una filtración acerca de los coches Nuevos vehículos que estarán llegando a Fortnite demasiado pronto Y que serán además muy divertidos Poco a poco hemos visto que la inundación cada vez va a menos Y que realmente el agua va a desaparecer casi por completo de la isla de Fortnite tiene diferentes fases en las cuales a cada fase que pasamos el agua va disminuyendo por lo que el mapa cada vez es más grande. Después de descubrir esto sobre la nueva temporada, Epic Games ha lanzado un comunicado avisando de que la actualización de los coches tendrá lugar el día 21 de este mes, es decir, mañana. En el día 21 podremos empezar a utilizar nuevos vehículos en el juego que nunca habíamos probado antes. Los coches están por llegar al juego. Después de esto, llegó Aquaman a Fortnite con la llegada de Black Manta en su rivalidad. Dos rivales ahora se encuentran en la isla de Fortnite. Ambos deberán tener sus lugares correspondientes en la isla ...tal y como sucedió con Deadpool. Por ejemplo, la temporada pasada... ...no fue el barco el lugar correspondiente de Deadpool... ...hasta su llegada... ...ya que no tenía su nombre... ...pero... ...sí que pudo ser el jefe de este lugar echando a miaúsculos del barco. Entonces, Aquaman sabemos que tendría... ...la ciudad de Atlantis como... ...su ciudad. Y Black Manta posiblemente descubrimos que tendrá lugar... ...en la nueva gruta. Pero esa información... ...la tienen en otro vídeo... ...que justo les aparecerá ahora... ...en una esquina de este vídeo... ...por si quieren ver los secretos... ...de Black Manta. Siendo Deadpool... ...la skin secreta de la anterior temporada... ...y descubrimos... ...que el barco... ...iba a ser su lugar... ...y convirtiéndose en un jefe final de Fortnite... ...con armas míticas... ...ahora... ...nos indica todo... En la esquina oculta de esta temporada es Aquaman y se ha filtrado que Atlantis sería una nueva ubicación que llegará a la isla. Gracias a Fortnite pudimos ver que por primera vez cómo sería Atlantis en Fortnite. En el tráiler oficial del lanzamiento de Aquaman y Black Manta, Epic Games decidió filtrar parte de la ciudad de Atlantis que está por llegar a Fortnite. Y no tan solo eso, sino que también se filtró el mapa con la ciudad de Atlantis. Así que ya sabemos dónde va a estar situada y además cómo va a ser. ¿Estáis preparados para ver algo que os va a encantar demasiado? Desde luego, la llegada de una skin femenina al juego también se ha convertido en una de las noticias de esta semana. La skin de Mera de la película de Aquaman, también va a llegar a Fortnite según algunas filtraciones que encontramos en Internet. Empezaremos por mostrar el nuevo mapa de Fortnite filtrado con Atlantis. Un lugar de la isla en la esquina superior. Un nuevo mapa que nos muestra la llegada de un lugar que es el favorito de Aquaman. Es su hogar. Un nuevo lugar de interés que al parecer estará compuesto de lugares totalmente desconocidos para nosotros. Atlantis sería una ciudad en el agua y además con muchísimas cascadas a su alrededor. Epic Games necesita tiempo y necesita meter nuevas actualizaciones para que el agua del juego siga bajando y al fin podamos lograr ver la nueva ciudad de Atlantis bajo el agua del juego. Además, si todavía los archivos de los edificios no se filtraron, ...es porque probablemente este lugar... ...llegue acompañado de un nuevo tráiler ...y quizás también de un nuevo evento en Fortnite... ...por eso Epic Games no quiere que se filtre... ...nada acerca de la llegada de Atlantis a la isla... ...además pudimos ver claramente... ...que los bots que se van a mostrar en Atlantis... ...son totalmente diferentes a los bots que... ...conocemos actualmente en el juego... ...según la imagen que salió en el tráiler. Aquaman estaría protegido por diferentes secuaces con la skin del palito de pescado. Es decir, esos secuaces con ese traje probablemente sean los bots del lugar que protegen Atlantis. O bien, podría ser una nueva skin para el palito de pescado. Particularmente, nos llamó mucho la atención el muro de agua que está tras los dos personajes. Un gran muro de agua como el que vimos en el evento de la temporada pasada. Al parecer, algo muy parecido podría estar sucediendo en este lugar de la isla. Además, gracias también a una imagen que se ha encontrado en Twitter, podemos ver con mayor precisión cómo será la ciudad de Atlantis, pudiendo ver así mucho mejor los edificios que están tras Aquaman en la imagen que están viendo en pantalla. Finalmente, aparte de descubrir ya cómo sería Atlantis en Fortnite, y que estará por llegar muy pronto a la isla, descubrimos que Mera estará por llegar a Fortnite muy pronto como parte del conjunto del universo de FE. Entonces, esta skin podría estar llegando juntamente con la llegada también de Atlantis o quizás la veamos antes en el juego. Probablemente esta skin sea una de las mejores skins que he visto en el juego hasta ahora. Además, está demasiado cool. También hubo otra teoría que se formó en Twitter, bastante interesante después de la llegada de la filtración de la skin femenina. Al parecer, Fortori, uno de los filtradores de Fortnite, comentaba que según él, que según él probablemente lo que sucedería en Atlantis es que Aquaman sería el gran jefe final del lugar, pero Mera sería la skin de los bots de ese lugar, por lo que la skin del palito de pescado podría ser de la tienda. Esto todavía no ha quedado resuelto del todo, pero una de esas dos skins debería ser la skin de los bots de Atlantis, 100% confirmado. Hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que os habrá encantado que hablemos de Atlantis y hablemos de todas las novedades que han llegado a nuestras manos. Probablemente tengamos más novedades mañana sobre nuevos secretos y teorías, así que si os ha gustado, dejar un fuerte like en el vídeo. Y suscribiros Cracks, nos vemos en el siguiente video ¡Chao!